Hola, muy buenas chicos. Pues nada, en este vídeo vamos a continuar con la identificación de estructuras anatómicas que podemos visualizar en proyecciones postero anterior en una radiografía simple de tórax. Concretamente, en este vídeo, pues nos vamos a parar en el pulmón y específicamente en los emitoras. que tenemos un emitoras derecho y un emitorax izquierdo, ¿vale?, ¿Qué es lo primero que podemos identificar? Bueno, pues el parénquima pulmonar. Lo voy vamos a escribir aquí. Parénquima pulmonar. Bien, pues el parénquima pulmonar eh, bueno, pues va a presentar densidad aire y eh, por tanto va a ser radiolúcido. Ponemos así, radiolúcido. Esto qué quiere decir que las radiaciones van a atravesar todo el tejido, ¿vale? no van a ser retenidas y eh, lo, lo va, la consecuencia de esto es que nos vamos a ver de color oscuro o negro. Bien, eh, del parénquima pulmonar debemos decir que, que las estructuras que nos van a conformar no se pueden eh, definir claramente a través de la radiografía eh, sin de Toras, ¿no? tenemos que recurrir a otro tipo de técnicas. Eh, si nos acercamos un poquito más a la imagen, ¿vale? yo voy a poder visualizar aquí un entramado o voy a ver una serie de tubos lineales ¿vale? que van disminuyendo su calibre desde el centro, desde lo que llama el centro que se llama ilio, ¿vale? hacia la periferia. ¿vale? Estamos hablando, por tanto, del dibujo. Eh, vascular pulmonar. ¿Vale? Si nos fijamos eh, en esta maraña de tubos, vemos que tiene una disposición que es oblicua, ¿vale? Que ascienden en el tercio superior del hemitórax, tanto derecho como izquierdo, fijaros, y descienden en el tercio, ¿vale?, inferior del editorax. Vale. Siguiente estructura que nos interesa, que nos interesa, la que acabo de señalar aquí con este cuadrado. ¿Cuál va a ser? Pues es el ilio pulmonar y ponemos aquí ilio pulmonar. ¿Qué entendemos por tanto por ilio pulmonar? Bueno, por pues los ilios pulmonares se corresponden a la zona donde tanto las estructuras bronquiales como vasculares van a pasar del mediastino, que es esta zona central que veis, a los pulmones. ¿Vale? Repito, se corresponde con la zona donde las estructuras tanto vasculares como bronquiales ¿vale? pasan del mediastino a los pulmones. Eh... De los hilos pulmonares son importantes dos cosas. Primero, que el hilio pulmonar derecho ¿vale? Lo tenemos, tiene una posición más abajo que el hilio pulmonar izquierdo. ¿vale? También ahí tenemos que... Eh, van a presentar tanto el hilio pulmonar derecho como el izquierdo. Fijaros, van a tener que tener la misma densidad. Si nos encontramos que presentan densidades distintas... Hay que sospechar de que algo está pasando ahí. Y eh, también deben de verse prominentes y eh, cóncavos. Fijaros. Deben de verse prominentes y cóncavos. Como el dibujo que os estoy haciendo ahí. ¿vale? Este, bueno, pues a esta concavidad se le denomina también ángulo veno arterial. A ver, eh, esto en cuanto a los hilos pulmonares, ¿qué me queda? Bueno, pues eh, nos queda hablar eh, de la silueta cardíaca, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque los emitórax tanto derecho como izquierdo, bueno, lo que me van a presentar va a ser unos límites tanto laterales como mediales, ¿vale? Entonces, el límite medial de, los editora, de, de cada editoras, ¿vale? va a ser lo que se conoce como el nombre de silueta cardíaca. Ponemos aquí la silueta cardíaca, ¿vale? Y la marcamos aquí, la tenéis ahí. Ahí, pues lo que podemos, por tanto, eh, definir lo que es un perfil derecho. Aquí tenéis el perfil derecho. Os lo marco aquí. Un perfil derecho y un perfil izquierdo. La silueta cardíaca solamente se va a definir para las proyecciones póstero-anterior. ¿De acuerdo? Bien. Pues vamos entonces a detenernos un poco en estos perfiles. Y el primero que vamos a será el perfil derecho. Hay una serie de estructuras que debemos de identificar, ¿de acuerdo? En el perfil derecho vamos a identificar, en primer lugar, lo que es la sombra de la vena cava superior. Fijaros, aquí, vamos a ponerlo, ¿no? esta sería así, sería esta de aquí, la sombra de la vena cava superior. También vamos a poder identificar este borde de aquí, ¿vale? que es la sombra de la aurícula eh, derecha, ¿vale? Se va a corresponder, si os fijáis bien, con el borde ¿vale? cardíaco derecho. Y no en todos los casos, pero también podríamos identificar lo que es la vena cava inferior, ¿vale? Y la vena cava inferior se va a localizar en lo que, en lo que denominamos el ángulo eh, cardiofrénico. Bueno, pues por tanto, vamos entonces ahora a poner aquí. Esta aquí tenemos, esta sombra se corresponde, déjame borrar aquí, y lo vamos a poner aquí para que lo tengáis todo bien. Esta sombra se va a corresponder, ¿con quién? Lo hemos visto, con la vena, no me sale... Con la vena cava superior, ¿vale? Un poco más abajo lo que nos va a presentar, ¿qué va a ser? Pues será la sombra de la aurícula derecha. Y, bueno, pues aquí abajo, que se corresponderá eh, con, el, con el, lo que es el ángulo eh, cardiofrénico, y nos vamos a encontrar con la vena cava inferior. bien Vamos, por tanto, a ver ahora lo que es el perfil izquierdo. ¿vale? ¿Qué estructuras podremos identificar en el perfil izquierdo? Bueno, pues en el perfil izquierdo, vamos a ver. En primer lugar, lo que me va a llamar la atención será esta prominencia de aquí. ¿vale? Luego, que se va a corresponder con el callado de la aorta. ¿vale? También se denomina a nivel radiológico, creo que se denomina botón aórtico. Luego tenemos esta prominencia de aquí que se va a eh, corresponder con el tracto de salida del tronco pulmonar. ¿vale? Hay una pequeña prominencia en este caso, que es la aurícula izquierda. Y bueno, pues aquí vamos a tener también lo que es el ventrículo izquierdo, ¿vale? con el ápex del eh, ventrículo izquierdo, del corazón. Entonces, bueno, pues vamos entonces a marcar ahora todas estas estructuras. Lo primero que encontramos aquí era lo que es el callado aórtico, ¿no? Ponemos así. Callado aórtico. Bueno, esta prominencia que nos encontramos aquí, bueno, pues será lo que es el tronco pulmonar. Tendremos aquí lo que va a ser la aurícula izquierda, ¿bien? y en este caso el ventrículo izquierdo. ¿Vale? Pues creo que en cuanto a estructuras eh, en el editoras está visto las principales. En el siguiente vídeo entonces nos vamos a adentrar en las estructuras que debemos de identificar ¿vale? en el mediastino. Pues venga chicos, hasta el siguiente vídeo.